Donald Trump tiene más poder del que imaginas la cuenta de Twitter del presidente del gobierno tiene más de 25 millones de followers y publica una media de 7 tweets al día expertos en sintaxis e inteligencia artificial han analizado la estructura de sus tweets para desarrollar estrategias de inversión en bolsa en este vídeo vas a aprender cómo usar las últimas tecnologías para ganar dinero con el Twitter de Trump. ¡Vamos a ver cómo! A menudo, Trump tuitea sobre empresas que cotizan en bolsa. Y en el 70% de los casos, lo que tuitea son críticas negativas. Tanto es así que ya existen aplicaciones como Trigger que te notifican cada vez que Donald Trump tuitea sobre una de las empresas de las que tienes stock. Pero no es solamente eso. Los tweets de Donald Trump siguen una estructura concreta, diseñada para persuadir a sus lectores. La técnica que emplea Donald Trump es mencionar a la empresa y terminar el tweet con una exclamación corta que tenga gran carga emocional. De esta manera, ni siquiera es necesario leer un tweet completo, sino que de un solo vistazo podemos saber de quién está hablando y si su opinión es positiva o negativa. Casualmente, este tipo de textos son muy fáciles de analizar de manera automática en muy poco tiempo. Y es por esto que muchos ingenieros ya han hecho programas que analizan los tweets de Donald Trump de forma automática para invertir en bolsa. Estos programas son capaces de determinar si se está mencionando a una empresa y si el sentimiento del tuit es positivo o negativo. Así, si el tweet habla de forma positiva de la empresa, compran acciones. O si es negativa, venden. Uno de los programas que hacen esto es trump to cash Su código es libre y lo puedes ver en el enlace que está en la descripción de este vídeo. Este bot tarda unos pocos segundos en analizar cada tuit pero aún así ha conseguido beneficios en el 59% de las operaciones que ha hecho. También puedes seguir los movimientos que hace este bot en su cuenta de Twitter. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle a me gusta y suscribirte al canal.